Hola, buenas tardes. Eh, yo soy Jesús Amieiro, eh, trabajo en wordpress.org, cedido por Automatic en el desarrollo de la infraestructura de traducciones. Y hoy voy a hablaros de WordPress y la Resapi. Cómo podemos utilizar eh, la RSAPI para eh, trabajar desde una aplicación externa. Vale, lo primer, vamos, por lo tanto, a conectar WordPress con una aplicación desarrollada en Laravel. ¿vale? Ahora os voy a explicar, aunque si no tenéis ni idea, qué es Laravel. Vale, la real que es el framework más popular actualmente de PHP. Eh, tiene una curva de aprendizaje muy pequeña, por eso es tan, tan conocido. Tiene un modelo vista controlador, un motor de, de plantillas propio que vamos a verlo muy por encima, una capa propia de acceso a datos, un RM. Tiene migraciones para poder tener las, la creación de bases de datos en código. Una CLI muy potente. Eh, está fuertemente desacoplado entre sus distintos módulos, de tal forma que podemos acoplar, eh, perdón, eh, agregar módulos de una forma muy sencilla. Uno tiene tres unitarios de integración sencillos, es seguro. Y sobre todo, algo similar a WordPress, tiene una comunidad brutal, muy grande. Por lo tanto, eh, es bastante sencillo que encontréis bastante buena documentación y ejemplos de cosas que os que necesitáis aprender. Y bueno, de WordPress no, poco os tengo que decir aquí... Eh, tiene una cuota de mercado de 63,6% en los CMS, de un 43,1% en las webs. Simple, flexible y tiene, como todos conocemos y por eso estamos aquí, una comunidad brutal. ¿vale? Yo siempre lo digo, eh, para mí lo que diferencia WordPress de cualquier otro gestor de contenidos, eh, framework, es la comunidad que tiene. No sería lo que es hoy en día sin, sin la comunidad. Vale, entonces, como os dije, eh, vamos, a, vamos a tratar de hacer una. una Aplicación que eh, utilice la resapi de WordPress para poder eh, mostrar una, una lista de posts. Algo sencillo. Voy a hacer la coding. De todas formas, tengo backup por si, por si algo falla. vale, <risa> Eso está claro. Eh, lo, que, lo que sí, eh, si queréis esta, este PDF que estoy utilizando ahora mismo, lo tenéis en mi web, jesusamiro.com, el primer post que vais a encontrar. Y también tengo el... el Paso final, es decir, cómo quedaría todo el, todo el tingla montado, todo el proyecto de es un archivo cipeado para que podías descargarlo y ver cualquier cosa. Lo único, eh, si habéis trabajado alguna vez con Composer, eh, la carpeta vendor no la cipe, no la simplemente si lo queréis recrear, hacéis un Composer install desde la línea de comandos y a partir de ahí, pues eh, todo sin problema. ¿vale? Entonces, eh, vamos a ver. Eh, ¿Cómo podríamos...? Teníamos tres formas eh, diferentes de poder atacar desde una aplicación externa a, a WordPress. La primera sería eh, si tengo una aplicación Aravel, esa misma aplicación tiene su propia base de datos y atacaría directamente a la base de datos de, de WordPress. Posiblemente esto no le guste demasiado a un administrador de base de datos o un administrador de sistemas. ¿no? Os voy a decir que tururú. Y además, si está en un sistema externo, eh, posiblemente no, te no tengáis este acceso. Vale, esté cortado por un firewall o simplemente no está expuesta a la base de datos de forma externa. Esto sería una primera forma que es factible atacarlo. Una segunda sería mediante paquetes para este framework. ¿vale? Es algo muy de nicho, pero seguramente si estás utilizando otro framework también lo habrá. Hay un paquete que se llama Corcel para trabajar en el Aravel, que directamente ataca, eh, ataca a WordPress. Y tenga acceso a todo esto, a post, a páginas, a cf, cpt, shortcodes, taxonomías y más. Pero seguimos en lo mismo, eh, tiene que tener acceso a la base de datos. ¿vale? Entonces, el, el, la problemática que teníamos antes la seguimos teniendo. Es muy sencillo utilizar. Pues veis, por ejemplo, para dame todos los posts. Pues los posts que estén publicados, obténlos. O, por ejemplo, encuentra el post con id 31. O eh, saca, bueno, imprime por consola el post eh, con el, tí... bueno, el, el título del post. Y como último paso, que es el que vamos a ver hoy, está la Resapi. Antes de nada vamos a definir qué es un API. Un API es un conjunto de métodos que nos ofrece un software, en este caso Wordpress, para que otro software, en este caso Laravel, lo vaya a poder utilizar. Es decir, podríamos tener una aplicación de escritorio, portátil, tablet, eh, teléfono o un, un smartwatch que ataque esa API y esa API exponga la información de, de Wordpress. Y dije, aparte de API, es una RES API. Las API RES tienen unas características determinadas que, bueno, el nombre de RES es Representational State Transfer. Está basado en un protocolo cliente-servidor sin estado, HTTPS, HTTP o HTTPS. Hoy en el ejemplo, como lo voy a hacer en local, voy a utilizar HTTP. Nunca utilicéis HTTP en algo en producción. ¿vale? De hecho, tenéis que hacer un pequeño truco para poder utilizarlo en producción. Porque vamos a mandar por un, si lo hacéis con HTTP, vais a mandar credenciales por un canal sin cifrar. Cualquier persona que os esté escuchando ese canal va a poder eh, obtener las credenciales y hacer lo que, que dé la gana y, que te, que, y, a, y a lo que tenga acceso con esas credenciales. Está basado en URI, en URI, ya lo veremos todo eso. Y la información que devuelve es JSON. Es decir, nos va a permitir interoperabilidad entre distintas aplicaciones, distintos lenguajes. Es, por así decirlo, un estándar en la industria. Tenemos cuatro operaciones principales o verbos. ¿vale? Estos son los que vamos a utilizar. POST para crear, eh, un, para crear un, un, un nuevo elemento. GET para obtener información. Patch para actualizar, aunque el API de WordPress nos permite también utilizar el método Put o el método Post para hacer actualizaciones, vamos a utilizar Patch y Delete para borrar, eh, para borrar elementos. Estos son equivalentes a un CRUD eh, clásico, que es lo que vamos a ver desde la parte del arabel. Usos. Como vimos antes en la diapositiva, pues tenemos un montón de aplicaciones de móvil, tablet, web aplicaciones de escritorio, importaciones, exportaciones complejas, sí que serían interesantes poder atacar una API res para hacerlas. Redes sociales, lo que pasa eh, eh, por ejemplo para crear un cliente con, para Twitter. Y eh, también para el interne Internet of Things, ¿vale? Internet de las cosas. Ahora que acabo de mencionar eh, redes sociales, tened en cuenta que si utilizáis una API externa, siempre estáis condicionado. A, a las políticas de esa, de esa empresa y os puede pasar lo que le pasó esta semana, a, bueno, la semana pasada, a clientes de Twitter que en un momento determinado os, compre, os corten la, el acceso a esa API REST y vos, vuestro negocio tenga que cerrar. ¿Vale? No es el caso eh, de, este, de un WordPress si lo gestionáis vosotros, pero tened cuidado que cuando eh, dependéis de una API externa, la, las condiciones del juego pueden cambiar en cualquier momento. Vale, eh, vamos aquí a hablar eh, de, de unos, una serie de, de conceptos que son los endpoints. Lo primero que vamos, tenemos son una serie de rutas, en este caso, por ejemplo, para acceder a los posts de, de WordPress, a las revisiones sobre las categorías. Tendremos una URL base que será el dominio barra WP JSON, después una serie de rutas como estas y una serie de parámetros adicionales que podamos tener. Esta será nuestra URI. Aquí, por ejemplo, tenemos la URI de acceso a los posts. Y esta URI conjunto eh, con, junto con un, un verbo es lo que se denomina un endpoint. ¿vale? Pues por ejemplo, si, quiero, eh, si, con, si ataco este endpoint con el verbo post, lo que voy a hacer es eh, eh, crear un endpoint de eh, creación de un post. ¿vale? En cualquier momento estamos en un taller, live coding, en cualquier momento si tenéis dudas, levantáis la mano, me paráis, Jesús, aclaremos esto, sin más. Vale, ¿Qué rutas tenemos aparte de, las, de los posts? Tenemos un montón, como veremos, pues nos va a permitir a, a atacar tags, páginas, comentarios, taxonomías, medias, usuarios, tipos, status, settings. Y, <ríe> ¿os reís? <ríe> eh, este cliente súper interesante para hacer de, depuración, sobre todo, es un cliente que nos permite hacer guarradas, nos permite hacer eh, llamadas, eh, sobre todo para, para depurar, ¿vale? Eh, porque tiene un sitio donde metemos la URL, podemos meter credenciales, parámetros, eh, y nos va a devolver el JSON y ahí podemos ver qué nos está pasando, qué está fallando, etcétera, etcétera. Vale, lo, lo tenéis ahí en el, es el, el cliente. Vale, y ahora vamos a empezar con la parte de live coding. Aquí voy a ir pasando un poco de, eh, de las transparencias a la consola o al, o al PHP Storm, que es el editor eh, que utilizo. Vale. Antes de nada, Vale, esto puede ser, pero antes, antes de por abajo me funcionaba eh, por, un, por un proceso interno que tenemos en la empresa para, para acceder a WordPress.org. Me, me imagino que, que irán por ahí los tiros. Bueno, la documentación de, de toda esta del API eh, está dentro del handbook de, del handbook de, de la API REST, ¿vale? Y en este caso aquí os iba a mostrar pues, eh, toda, toda la información de los distintos parámetros que podemos eh, eh, pasarle, de eh, los endpoints, etcétera, etcétera. Vale, está, está cargando, entonces no en principio no va a haber fallo. Vale, entonces eh, os voy a enseñar hacia dónde, a dónde vamos a llegar. Vale, la idea es construir eh, un sistema muy básico que, que veis aquí, que es una aplicación en Laravel que me va a permitir eh, tener un sistema completo de cruz, es decir, crear, leer, actualizar y borrar eh, post. Vale, estos son lo, el Lola Mundo que se instala por defecto con WordPress, después 10 entradas creadas de forma eh, aleatoria con la CLI de, de WordPress y después un sistema que nos permita añadir un nuevo post, editarlo y borrarlo. ¿Vale? Esto es a dónde, a dónde voy a querer llegar. Y todo esto va a tirar de la información que está almacenada en un WordPress local. ¿Vale? Aquí veis los, los mismos posts. Entonces, lo primero que voy a hacer, me voy a venir aquí y vamos a borrar el WordPress Y la aplicación de Laravel. Vale, ahora no carga nada. Ni la aplicación 3.4 lo mismo. Entonces, vamos a empezar. Eh, ¿Cómo vamos a hacer la la instalación de WordPress? Lo voy a hacer de una forma rápida con la CLI. Voy a crear un directorio para, para WordPress. Accedo a él. Y con este comando conocéis la click más o menos todos, no imagino. Este comando me permite de, descargar y descomprimir el core de, de WordPress en esta carpeta. Esta, veis que utiliza una versión cacheada, es decir, va rápido. Con este comando, lo que hago es eh, creo unas entradas en el en el wp-config eh, con las credenciales de la base de datos. Y con este comando, wdb como tenía una base de datos previa creada, la voy a limpiar. vale, Voy a borrar toda la información que tiene dentro. Vale, Tenemos ahora mismo instalado, configurado el WordPress. Ahora me falta hacer la instalación. La instalación la hago con este comando, wp-core-install. ¿Vale? Pues le doy la URL interna, wordpress.test, en el título del sitio, un usuario y una contraseña, admin password y un correo electrónico. Vale, y lo último, pues voy a activar el 2021 como tema. Ok, vamos a volver a recargar y si todo fue bien, ahí tenemos nuestro WordPress instalado con Hola Mundo. Vale, siguiente historia que vamos a hacer, vamos a precargarlo con datos aleatorios. Os explico ahora este comando cómo va. Vale, lo que hace este comando mediante un curl llama a una web que es lorenypsum.net que me devuelve eh, un 5 párrafos de Loren ipsum y con el pipe se los inyecto al post generate que genera eh, un, post, un post. Y veis que este parámetro menos menos igual a 10 lo que me va a hacer es generar 10 Vale, Descargo cinco párrafos de Loren ipsum y creo de forma eh, mediante la cli 10 eh, posts. Vale, esto me dio... Da... Vale, déjame ver qué está pasando aquí porque no nos está inyectando correctamente, no sé por qué. Pues no tengo ni idea porque no los está inyectando correctamente. Perdona. No, no necesito sudo para esto. Perdona. Sí, pero después con la instalación las volví a, la, la volví a generar. Es decir, la instalación está aquí, ¿vale? No, no, ahora mismo debía generarlo porque... Sí. Vale, lo genero... Lo acabo de generar sin el insum, ¿vale? Ahí lo tenemos, estaría vacío de contenido. Para los efectos es lo mismo. <coughs> vale. Siguiente tema que vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a ver cómo está organizada la API REST de, de WordPress. Entonces, vamos a irnos aquí a WordPress.test, eh, WordPress que es mi, mi sitio que tengo configurado, barra WP-medio JSON. Ahí es donde está la raíz. <coughs> La raíz de, de, de la API REST de WordPress, ¿vale? Eh, un tema interesante es, si vais a utilizar eh, Chrome como herramienta de desarrollo, tenéis que instalar un plugin para poder leer eh, de forma estructurada el JSON que se llama... Bueno, ah, ah, perdón, de estos hay 40, eh, pero el que utilizo yo... es Ese mismo. JSON View, ¿vale? Hay varios. Y si lo hacéis con Firefox, lo trae integrado por defecto. vale. Es decir, no tenéis que instalar nada. Vale. Entonces, bueno, lo primero que tenéis aquí son, eh, que vamos a ver, cuando accedemos a la, a la web eh, por defecto, tenemos namespace. Veis que tenemos, por ejemplo, embed barra 1.0, www. P barra V2, SiteGel y Block Editor son distintos, eh, en, en distintas rutas que tenemos, distinto, perdón, distintos namespace que tenemos para acceder a distintos elementos de la API. La que vamos a utilizar por defecto, la que tiene por defecto la actual eh, API de WordPress es barra eh, wp, WP perdón, barra v2. Ahí lo que está indicando el primer elemento es el nombre del fabricante o el, o el, o el plugin. Y el barra 2 normalmente es la versión, ¿vale? Ves por ejemplo, o en vez de barra 1.0 es el elemento que se está exponiendo, barra 1.0 la versión del de API. Y esto es cambiante, es decir, si instaláis más plugins, como vamos a hacer ahora con WooCommerce, vais a ver que van a aparecer más, más namespace que vamos a poder eh, utilizar para, desde el API Res. Vamos a hacer la instalación de WooCommerce y activarlo. Y cuando recargue el navegador, vais a ver que van a aparecer unos cuantos en namespace más y en la parte inferior con las rutas y con todo eso, que veremos a continuación, vais a tener más endpoints, para, más, más URIs, perdón, para poder atacar desde el API. Sí, perdona. Tanto no. Ahí está bien. Vale. Eh, veis que por defecto serían el OMB, el OMB, el WP2, el Site Health y el Editor. Y veis que ha añadido un montón de WC, de eh, WooCommerce, Admin, Analytics, Store. Vale. Eh, nos he metido unas cuantas más. Hay otros plugins adicionales, <coughs> perdón, que nos van a añadir más funcionalidades. Es decir, a medida que instaléis y activáis plugins, vais a tener o no tener. Lo que voy a hacer es activarlo para no tener más, más elementos que nos estorben. Vale, y ahora a recargar, pues veis que ya me siguen apareciendo los, los otros namespace. Y aquí en la parte. Bueno, dejando ver cómo tengo esto estructurado. Vale, y en la parte de rutas veis que tenemos. Vamos a verlo mejor en el Firefox, que yo creo que lo visualizamos mejor. Voy a, voy a hacer zoom ahora mismo. Vale, en la parte de rutas, veis que tenemos todas las rutas, por ejemplo, WP barra V2 barra post y las que podemos eh, tener adicionales para poder atacar post, páginas, etcétera, etcétera. Esas serían las rutas que si le ponemos delante en .test wp jason conformaría la URI para poder atacar eh, mediante un verbo adecuado. Vale. Es decir, es como podemos tener información, por un lado aquí y por otro lado, en el handbook de la resapi. Ok. Bueno, y lo que os iba a comentar, si yo, por ejemplo, si ahora solo me quiero enfocar a la, a la, a la API REST de, de WordPress, pongo aquí WP barra V2 y las rutas pues ya van a eliminar esa, eh, perdón. Veis que me aparece ya solo en el namespace de WP versión 2 y aquí tendríamos las rutas eh, desde la base para poder atacar. Vale, las rutas y si por ejemplo hago un despliegue de las rutas, pues tengo los métodos que podría atacar para... Eh, los métodos, perdón, los verbos que puedo utilizar para poder obtener información o modificar. En este caso, el post me permite mediante get obtener un estado de post y mediante el, el verbo post eh, crear un nuevo post. Vale, no confundáis el verbo post con el concepto de, de contenido de post de WordPress. Vale. Vale, siguiente cosa que vamos a hacer. Ahora bueno, ya nos vamos a meter un poco en temas de, de código. Eh, va a haber una serie de información al que pueda atacar que, que es información pública, por ejemplo, un listado de post, pero va a haber otra serie de información que no, sea, que no es pública, que tengo que autenticar el usuario y tengo que tener eh, la autorización para poder hacer eso. Es decir, por ejemplo, un usuario que con nivel. Aunque, aunque se pueda loguear, que tenga privilegios bajos, no va a poder crear un post, ¿vale? En este caso, voy a utilizar un usuario administrador que sí que va a poder tener permisos para crear un post. Vale, y aquí vamos a acceder al backend de, de WordPress. Perdona. Vale, la forma que voy a acceder, eh, de utilizar para autenticar un usuario va a ser mediante una contraseña que voy a crear para esta aplicación. Vale, antiguamente este, esto que está ya ahora mismo en Core se utilizaba mediante un plugin externo, tenemos más formas de autenticarnos como pueden ser con eh, tokens, pero esta es la que está ahora mismo ya integrada en el Core, por lo tanto es la recomendable y utiliza una contraseña para esa aplicación de tal forma que no tenéis que ceder vuestra contraseña de, para acceder al backend de WordPress a una aplicación externa. Si tenéis cualquier compromiso de seguridad la podéis modificar y se actualiza en la Aplicación externa sin ningún problema. Vale, ¿cómo se genera? Pues simplemente nos vamos a los usuarios. Voy a editar mi usuario y aquí abajo eh, voy a poder crear, eh, voy a poder crear una nueva contraseña de aplicación. Eh, no me, esto no me, no me debería estar apareciendo al estar en un entorno no seguro. Dejadme. Veis que no me aparece y me dice la característica contraseña necesita HTTPS? Es un método de protección que tiene WordPress para evitar que lo utilicéis bajo eh, en redes no seguras. Y para esto hay un truco, para poder hacerlo en test, que simplemente es en el define del WP admin decirle que nuestro entorno de desarrollo es local. Vale, entonces me voy aquí a abrir el WordPress local. Irme al, al WP config. Y añadir esta línea. Vale, veis que ahora sí que ya me aparece esta contraseña. Cuando queréis una contraseña aquí, eh, apuntadla porque me, me la va a visualizar en este momento y a partir de aquí ya no vais a poder acceder a ella. Entonces voy a crearla y digo Laravel App. Vale. Añadir nueva contraseña de aplicación. La copiamos y la vamos a meter ahora mismo en un Visual Studio Code. Aquí, vale, para tenerla y después rescatarla eh, de código. Entonces, ahora mismo ya tenemos eh, preparado eh, nuestro WordPress para poder ser atacado eh, mediante una aplicación externa. Vamos entonces a empezar con esa aplicación externa. Vale, y lo que vamos a hacer es crear un proyecto de Laravel. Eh, con, los proyectos de Laravel se crean con Composer. Aquí voy a hacer un pequeño truco para que me instale la versión que quiero de Laravel, la que es la, no es la última, es la 8, la 8 que es con lo que lo testé Vale, crea la aplicación, está descargando todos los paquetes de todas las referencias externas con Composer y una vez que acabe este proceso tendremos una aplicación lista para empezar a trabajar. Vale, voy a abrir el proyecto. Lo instalé en un subdirectorio, entonces... Vale, voy a borrar la que tenía creada de antes. Vale, y la veis aquí creada, ¿vale? Esta la acabamos de crear ahora mismo. Vale, y, lo que vamos a basarnos en, en, en el, todo el ataque que va a hacer esta aplicación Laravel hacia la API REST es una librería que se llama eh, Goodle, vale, que básicamente nos, nos facilita, nos encapsula las llamadas HTTP hechas en PHP desde nuestra aplicación Laravel hacia la API Res de, de WordPress. ¿Cómo funcionaría una Una aplicación normal de, de Laravel funciona de la siguiente forma. Tenemos un navegador, eh, cuando eh, la aplicación recibe una, una llamada hay una tabla de rutas que, es, que mira lo que, la petición que le está llegando, esa tabla de rutas pasa la llamada a un controlador que tiene un, una, es una clase que tiene un método para responder a esa, a esa llamada. Normalmente el controlador lo que hace si necesita datos es eh, mediante un modelo ataca la base de datos y eh, de, responde con una vista, ¿vale? Una vista es un, un, un template, eh, en este caso, un, un template blade, un template eh, PHP HTML, y eso es renderizado en HTML hacia el navegador. Pero eh, aquí va a cambiar un poco eh, lo que estamos montando, porque la base de datos de Laravel de la desaparece, porque estamos obteniendo los datos, estamos trabajando, obteniendo y metiendo datos a través del -res de la API REST de WordPress. Entonces, cambia de esta forma. La llamada pasa a una tabla de rutas, es un controlador el que le, el que recibe el que le dice lo que hay que hacer, hace una llamada al API REST de WordPress y devuelve una vista. ¿Vale? Esta es la, la diferencia entre un modelo clásico, modelo vista controlador, y entre una aplicación MVC y lo que estamos haciendo aquí con la API REST. ¿Vale? Vamos entonces a ponernos eh, lo único que voy a hacer es utilizar bootstrap como eh, las CSS de bootstrap para darle un poco de estilo y nada más. Esta sería la llamada que utilizaría, pero lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí en una carpeta y lo voy a copiar, ¿vale? Para ir más rápido. Vale, lo único que acabo de hacer ahora es eh, en la carpeta public meter un archivo de bootstrap CSS, ¿vale? Hasta ahí. ¿Me vais siguiendo más o menos por ahora? <coughs> OK. Vale, lo siguiente es un archivo de configuración, un archivo en, de donde, eh, donde le vamos a poner el nombre que va a tener la aplicación y la URL base. Este archivo está en la raíz de la, de la carpeta. Y la url. Vale. Pues Lo que vamos a hacer ahora es crear el controlador. El controlador simplemente con este comando PHP pues nos va a crear en la carpeta de controladores un controlador que se llama PostController y de tipo resource. De tipo resource significa que me va eh, ya a crear los métodos vacíos, pero crearlos eh, que tiene habitualmente un cruz. ¿vale? Me va a permitir con esos métodos tener una creación, una lectura, eh, un, tanto de un listado como de un elemento único, un eh, update y un borrado. Vale, está acelerado el controlador, que lo mete en la carpeta app. Esto es eh, no, no tiene ningún interés para explicar la. la, la pierres. Aquí está, ¿vale? ¿Se ve bien desde detrás todo esto? No, ¿verdad? ¿Se llega a ver el código? ¿Perdona? Vale, vamos, ¿Sabéis dónde se hace más grande? No, comando más no funciona, acabo de probarlo. Sé sí que hay que hacerlo aquí en... Sí, en las preferencias estoy, pero... Perfecto, aquí, ¿no? Pues no tiene razón. esta dices esta no sí, sí, sí, sí. pues bueno, No, esto es el Vamos a que a Rupel, ¿eh? no, a... <risa> no falla, no editor con los ¿Dónde lo veis aquí? Ahí, vale. No es. Venga, aquí está. Pues no. No, no importa que lo tengo en, la, en, la, en las diapos, ¿vale? Eh, ahí lo podemos hacer. Ahí, ahí está más grande. Bueno. ¿Cómo? ¿Será mejor, creéis? Sí. Vale, eh, vamos a ver, tú, <risa> Ahí es mejor, vale, venga, perfecto. Bueno, pues veis lo que lo que crea es una clase que extiende el controlador y tenemos el index para hacer un listado completo, el create para mostrar la, la, el formulario de creación, el store para almacenar esa información, el show para mostrar información de un, de un, post, de un elemento concreto, el edit para mostrar el formulario de edición, el update para actualizar esa, esa información y el destroy para borrar, ¿Vale? Son los métodos de un club básicos. Entonces, eh, directamente lo que voy a hacer es pillarme el código que tengo abierto previamente. Y vamos a ir viendo elemento elemento cómo va. Vale, voy a no tenemos tiempo para poder hacer live coding y poder explicarlo. Bueno, lo, lo que tengo es eh, lo primero es aquí hardcodeada en la propia clase la URL base, que sería barra wp json wp v 2 post eso es la base. Tengo credenciales admin y la contraseña que tengo que cambiar que había creado previamente aquí. Bueno, almacenado ahí. vale, Y un Array que es el que voy a utilizar como... Eh, para Es un Array donde me voy a meter usuario y contraseño para hacer la autenticación cuando necesite autenticarme contra la API. Tengo un constructor que simplemente lo que voy a hacer es en este Array eh, cargar pues, lo que tengo aquí y aquí. Es un Array que necesita eh, la, la librería Google para poder, eh, para poder eh, autenticarse. Y veis que aquí hice dos importaciones el cliente y unas eh, request options para eh, para poder trabajar directamente con la librería de Google ¿Hasta aquí todo ok? Vale Bueno, lo siguiente que tengo que hacer es crear la ruta, ¿os acordáis que cuando vimos ese esquema la, había una petición HTTP que iba a una ruta de la ruta al controlador y del controlador pues ya se empezaba a hacer las llamadas a la API vamos a crear Va, simplemente es en la tabla de rutas que se define aquí, pues meto esta línea, ¿vale? Que lo que va a hacer es eh, cada petición eh, que tenga, que, las, las peticiones que voy teniendo eh, que ataquen a la app barra post barra lo que sea, pues van a resolverse a, a, a unos métodos que vamos a ver ahora. Vamos a verlo. No, el user está aquí. ¿Están aquí? No, pero en la ruta, en la ruta, en el criterio web de BTP. ¿Perdona? En el criterio web php donde ha declarado la línea. ¿Sí? El, el eh? Toda la razón. Listo. Vale. Y lo, fijaros lo que nos interesa es, eh, vamos a ver, empezamos aquí, cuando tenemos una petición get a barra post, es decir, mi, mi URL barra post, lo que va a hacer es llamar al método index del controlador post. Cuando tenga una llamada post con el, con el eh, verbo post, lo va a hacer al store, y así sucesivamente a cada, a cada método del, del controlador. ¿Mm? Es decir, por ejemplo, cuando hago una llamada con el verbo delete a post barra post, un post determinado, esto que va entre llaves es un identificador único, pues lo que va a hacer es llamar al, al método post destroy, que lo que hará es a su vez una llamada a la API REST de Wordpress pasándole eh, el, el verbo delete. ¿Vale? ¿Entendéis esto cómo va, ¿no? <coughs> Ok. Vale, esto ya os lo expliqué, lo, del, lo de las importaciones, esto también... Vale, y ahora vamos con el primer, eh, ver cómo funciona el primer método, el index. Vale, el index que se va a encargar es cuando, cuando llame a mi aplicación barra post de hacer, un list, de hacer la llamada a la API res y de devolver un listado de post. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues creo un Array eh, donde por defecto las llamadas a la API me devuelven una, una página con 10 elementos. En este caso le digo, pues mira, dame una página con 100 elementos. Esto es un, un parámetro que le paso a la llamada. Creo con esta función un cliente goodle para poder hacer esas llamadas. Y aquí veis que hago la llamada, ¿vale? Con, este con el método request de, de, de goodle. Utilizo el, el verbo get, la, la URL es la URL base que tengo arriba, es decir barra eh, /wp /wp post y le paso una serie de... le pasa como opciones dentro de este elemento de request options.json eh, los parámetros, que en este caso son, solo es la, eh, la, el número de páginas. que eh, Perdón, el número de elementos que quiero por página. El máximo son 100 en este caso. Hago la llamada, que almaceno en response, y después lo que hago es la, la, decodifico el JSON, ¿vale? para almacenarlo en, en el post, en esta variable de post. Y lo último que sería es devolver este, este, control, este método de este, de este controlador va a devolver una vista del la a la que, que se llama, ahora os digo dónde está, a la que le paso de forma compactada este, esta variable, este, este post. Y las vistas, déjadme que las voy a copiar antes de continuar. Vale, os explico un poco cómo funciona el modelo de vistas que tiene el Arabel. Aquí en, en Layouts tengo, por así decirlo, una, una, un modelo de, de plantilla. Vale, veis que aquí se mezcla eh, código HTML con código eh, PHP. Está entre llaves porque es la forma que, lo, que utiliza el sistema de plantillas Blade de Laravel. <coughs> Básicamente lo que tengo es eh, una, un documento HTML con sus cabeceras meta, eh, token CSRF el título que veis que se extrae de la, de la propia configuración que hicimos antes en el punto .env. Este JavaScript en principio no lo necesito, no lo necesitaría. Carga una fuente de Google externa, el bootstrap que vimos antes. Aquí también carga en la en una cabecera, en un navegador, el nombre de la app. Y lo que tiene es aquí un elemento yield, para inyectar conte contenido. Esto es, es por así decirlo, un contenedor que va a poder utilizar otras plantillas que extiendan esta plantilla para inyectar el, eh, el contenido. Lo que hago con, todo, con esta plantilla inicial una es un esqueleto. Y aquí, donde pongo yield content, es donde voy a enchufarle el contenido del de resto de plantillas. Una plantilla para redimensionar, para hacer el listado, otra plantilla para tener el formulario de creación de post, otra para la edición, y hasta ahí. ¿Vale? Porque lo, el de borrado y lo, el resto de botones los voy a tener en la plantilla inicial. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo sería este, este, eh, este primer elemento, el index. Es una plantilla que veis que dice extienda el layout app, que era esta, este layout que tenemos. Y en la sección de contenidos pues me vas a meter todo este HTML que tenemos por aquí eh, embebido con... con eh, con PHP. Vale. ¿Y qué vamos a tener ahí? Vamos a ir viendo cómo sería. Lo que tienes en la parte superior, bueno, um, un, este cuadro es realmente lo que estoy haciendo en cada vista que hereda del anterior, ¿vale? Donde inyecto el contenido. ¿Qué tenemos? Tenemos un botón para añadir, añadir post, tenemos un listado de post. Y tenemos eh, un botón de edición y un botón de borrado. Vamos a ver cómo hacemos todo eso. Vale. Aquí en post añadimos un enlace y le decimos que la ruta de enlace sería el post create. Este método es donde voy a mostrar el formulario de creación de, eh, de post. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, como este, esta, esta plantilla va a recibir eh, va a recibir lo, un, un listado de posts eh, como consecuencia de la llamada a la PIRES, pues en este for each lo que voy a hacer es un for each donde eh, itero todos los posts y voy mostrando información. En este caso lo que muestro es el título renderizado y muestro el hasta ahí. Y a su vez también muestro un botón para editar, ¿vale? que sería llamando a la, a la ruta de edición, pasándole el id del post y también hago lo mismo con eh, la de borrado. Llamo al post destroy, pasándole el, el id de, de, del post. Vale, y Fijaros que aquí, en este propio botón de, de post de, de borrado, perdón, le digo que sea el método post, pero añado un, eh, un, el verbo delete, añado el token para evitar eh, eh, CSRFs y hasta ahí. ¿Queda claro más o menos cómo va el tema? ¿Mm? Es decir, aquí lo que tenéis claro, tener claro es que este método lo que hizo fue una llamada aquí a la API REST de WordPress, aquí la, la, la, decodif la decodifica el JSON y se lo pasa a una vista para que la pinte. Así de sencillo. Esa, esa vista lo que hace es itera eh, los, en este caso, 10 posts que tenemos. Tenemos un máximo de, de 100 por página y los pinta, nada más. ¿Vale? Esto quedaría así. Siguiente elemento que vamos a ver. Vamos a ver, creo que es, tengo planteado el, el añadir. No, el, el obtener información de un único post. ¿Vale? Si pincho en un post, me va a mostrar información de ese post. Está vacío, está sin contenido, porque eh, cuando lo cree, lo cree vacío. ¿Vale? Eh, ¿Y cómo está esto montado? Bueno, en la plantilla inicial perdón, la plantilla de index, tengo aquí, entre el título, un elemento A, ¿vale? Un enlace, ¿a dónde? A la, a la ruta de visualización de, archi de, de, de post y a la que le paso el ID. Entonces, en ese momento lo que haré es, cuando clique, llamaré a un, met a un llama a una ruta, esa ruta llama al, met al método del controlador de visualización de un elemento, ese método llama a la API REST y... Lo que me devuelve, se lo envía a una plantilla para visualizar. ¿Entendéis el flujo? Sí. Eh, es lo que vimos. Eh, lo que vimos en esta en esta eh, diapositiva. Es lo que estoy haciendo siempre. Hay una, llama una ruta, esa ruta llama a un método del controlador, obtiene la información o la envía a la API REST y. Después tengo que devolver algo en una vista, o le, o, o le paso algún, eh, algo que me devolvió la API REST, o el retorno a una ruta diferente. Ok. Vale, pues veis que aquí es la forma de, de crear el, el enlace, y lo que voy a hacer mediante el controlador, el controlador se llama Show, Vuelva a crear un, un, un cliente, bueno veis que ese controlador recibe, ese, ese método controlador recibe el ID del, del post que quiero visualizar, lo que hace el, el controlador, algo muy sencillo, crea un nuevo cliente Google, hace la llamada a la URL barra el ID de la, del, del post y lo que, lo que devuelve pues se lo pasa a una vista. Vale, y vamos a ver qué tiene esa vista. La vista es post.show. La forma de definirlo es, está dentro del directorio post y es una, un fichero llamado show.blade.php. Es como lo define la, Arable, la Arable simplemente. Y a esa vista le pasé el, la información del post. Vale, pues es este, esta que tengo aquí, show. Y es muy sencillo, veis que vuelve a extender la, la plantilla inicial y simplemente lo que lo que hace es me renderiza el título y el contenido. Sin más historias. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo OK? Vale, pues ya tenemos listado completo de, de los posts que tengo y visualización de un único post. Hasta ahora todo sin ningún problema porque son llamadas que podemos hacer sin autenticar. Ahora vamos a pasar a la parte de creación, edición y borrado, que tengo que autenticarme y tener ese usuario tiene que tener los permisos correspondientes para poder eh, hacer eh, esas acciones. Vale. Bueno, pues vamos a empezar por la creación. Y en la creación tenemos dos partes. Tenemos que mostrarle al usuario el formulario de creación y después tenemos que, eso obviamente no tiene ninguna llamada a la API, pero sí que tenemos que tener un método interno que lo, que lo gestione. Y después una vez que hacemos clic en el formulario, va a ir a una, le va a enviar esos datos a una, a una ruta interna de la propia aplicación. Y esa sí que va a hacer la llamada externa para almacenar la información y después devolvernos a una página determinada. ¿Me seguís con esto? Ok, vale, pues vamos a ver cómo está planteado esto. Vale, la creación. la creación, como os dije, es simplemente eh, es un formulario lo, lo que vamos a mostrar. Entonces, simplemente lo que tiene que hacer es devolver una vista, la vista create. Y es una vista, aunque tenga código, es muy sencilla, simplemente extiende otra vez la, la plantilla de layout, lo van a extender todas. Es un formulario que va a ir a esa ruta post store con el método post. Importante eh, pasarle token CSRF y después tiene dos grupos importantes. Tiene donde me vas a mostrar el, el eh, título y donde me vas a mostrar el contenido. Tiene más elementos de gestión de errores, pero hasta ahí. Es decir, que yo cuando clic aquí en añadir post, lo que va a hacer es llamar al controlador de create y ese controlador me va a devolver la vista con dos elementos, un input y un textarea simplemente esto, ¿vale? ¿qué pasa? yo aquí relleno información y cuando haga clic en, cre en crear post, esto lo que va a hacer es llamar al método interno de la aplicación store que ese sí que va a ser el que se va a comunicar con la API externa ¿sí? ok pues vamos a poner título de prueba vale, vamos antes de nada a ver un poco el código, cómo está esto montado Recordaros que os dije que llamaba al método store, lo tenemos aquí en la ruta, post.store. Y básicamente lo que hace es, obtiene, eh, este método tiene un parámetro que es la request, la request eh, post que acaba de, de, de recibir cuando hago clic en el, en el botón del formulario. Y directamente lo que creo es un array con parámetros, que es el título que venía en el request, el contenido que venía en el request, ¿vale? que eran... Perdón, eh, eran estos elementos nada más. Name título, name contenido. vale. Bueno, de perdón. Eso lo crea como parámetros y estado publicado. Y fijaros, cuando, eh, la, la única diferencia es que cuando creo el cliente Google, tengo que pasarle eh, un array donde tiene como clave out y como eh, parámetro, el array que habíamos creado en el método, en el constructor inicial. vale, Usuario y contraseña. Esto es lo que nos va a permitir autenticarnos con esa contraseña previa de aplicación que habíamos creado en el backend de WordPress para el admin. vale. Y no tiene nada más. Eh, volvemos, a, hacemos una llamada post a la URL base para crear y con estos parámetros que, que tenemos aquí. No me metí en, eh, en, ni en, en controlar si hay campos vacíos, si hay errores, eh, si no me, la respuesta no es correcta. ¿vale? Aquí simplemente os pongo a modo ejemplo, si la respuesta es un 201, que es la respuesta eh, de, de elemento creado, pues lo que hago es una redirección a la ruta base para que me muestre el listado. Si no, pues tendrías que hacer algo, pues volver al formulario para decir hay un error, etcétera, etcétera. Ese control de errores, eh, pero ya es propio de la aplicación, no es nada que vaya, que implique eh, un trabajo con la API REST de, de WordPress. ¿Ok? Bueno, pues vamos, si todo salió bien, debíamos ver un listado de posts y si no, un error. Vamos allá. Vale, ahí lo tenemos, ¿vale? Sale todo bien. Y aquí lo tenemos, título de prueba. Si hago clic, título de prueba y el contenido que hayamos creado. La única diferencia que le pasamos en la, en la creación de, del, del cliente Google ese array con, con los elementos de autenticación, nada más. Bueno, pues una vez que lo tenemos creado, vamos a ver cómo es la edición. La edición es lo mismo. Lo único que es, diferencia de la creación de la edición es que en la edición tengo que pasarle tanto al título como al contenido, el contenido que extraigo de la, de la API REST. Y enviarle la actualización. ¿Sí? Vale, pues vamos a ver cómo funciona todo esto. Fijaros, aquí sí que cuando muestro el, el, el formulario, va, vamos a ir por partes para no liarnos. Cuando hago clic aquí, lo que va a pasar es, voy a llamar al, al formulario de edición, pero previamente tuve que hacer una llamada a la API REST para obtener la información de ese post. Antes no, en la creación simplemente es muéstrame esta plantilla, este formulario, pero aquí no. Hago llamada y esa llamada se la paso, eh, ese post que acabo de recolectar de la API Res, se la inyecto a la vista. Ok, vamos a ver entonces cómo funciona esto. Tengo este método edit que lo que hace es crear un, un cliente Goodle, hace la llamada a, a la URL base barra ID, es lo mismo, la, la misma llamada que cuando hago un show. ¿Vale? me muestra información de ese, de, ese, de ese post y eso se lo paso a una vista, a la vista edición, a la vista edit. Y esa vista pues, es un formulario, lo vamos a ver ahora, pero simplemente que en el valor, fijaros, es un formulario muy parecido al del create. vamos a ponerlos, Fernando, ¿cuánto nos queda media hora, sobre media hora?, Vale, perfecto. ¿Veis que es un formulario muy, muy parecido entre el create y el edit? Las únicas diferencias que van a tener, de hecho, se podrían reutilizar, eh, la única diferencia es que tiene los valores, ¿vale? El edit tiene el valor que le acabo de pasar, eh, le, que le acaba de pasar el controlador y, obviamente, el de creación es un valor vacío, la única diferencia. Y veis que también para el contenido, pues aquí está, eh, el contenido renderizado, ¿vale? Hago clic en el botón de edición, hace la llamada a la API REST, me, lo, me inyecta esa llamada al, a la vista de edición y aquí estamos. Pues ahora simplemente me queda hacer un, una modificación, título de prueba modificado y contenido de prueba también modificado. Vamos, modificado. Vamos a ver antes de nada... Eh, cómo, cómo actúa el, el método del controlador antes de, de utilizarlo. ¿vale? Vale, es, eh, es un método que recibe por un lado la request y por otro lado el id que quiero actualizar y la, es muy, muy parecido, a, muy parecido a, al método de creación. Tengo que crear los, los parámetros que quiero pasarle para actualizar, que en este caso título, contenido y también estado publicado. Tengo que volver a pasarle los elementos en la creación del, del, del, elemento, del cliente Guzzle eh, los, los credenciales de autenticación y lo único si os fijáis aquí tengo eh, utilizo el método put cuando hacía eh, cuando creaba Cuando creaba un nuevo elemento, utilizaba el método POST, ¿vale? De creación de nuevo elemento, pero aquí estoy utilizando el método PUT. Esa es la diferencia. Le paso la URI, que sería eh, la, URI, la URL base barra el ID del, del elemento que quiero actualizar. Le paso los parámetros y si la respuesta es un 200, no un 201 porque es de actualización, me vas a re, eh, redirigir a la URL base. ¿Ok? Vale, pues vamos a ello. Si está todo OK, funcionará. Y ahí lo tenemos, título de prueba modificado. Si hago clic, el contenido también es contenido de prueba, también modificado. Y ya para finalizar, ¿qué método nos queda? El delete, eso mismo. Eso mismo, es utilizar otro verbo y utilizar también autenticación, nada más. Vale, entonces en nuestra tabla de rutas, el delete de, de la API REST, eh, será el, es el método interno destroy. Cuando haga clic en este botón, se llamará a ese método interno y ese método interno hará una llamada de delete, de delete a la API del de WordPress local. Vale, pues simplemente creo el nuevo, método, el, perdón, el nuevo cliente Google autenticado. Veis que no tengo que pasar ningún parámetro porque es eh, un método de destrucción lo único que tengo que hacer en la, en, la, en la llamada, pues pasarle el ID que quiero borrar. Quiero mi, mi, mi cliente autenticado, le digo la URL de ese post en concreto que quiero borrar y hasta ahí. Y si la respuesta es un 200, pues me voy a redirigir al listado inicial de, de post. ¿Mm? Pues vamos a comprobar si funciona todo OK. Vamos a hacer clic en Delete y lo hizo. Hizo la llamada a la API REST. Y como le devolvió un 200, eh, hizo la redirección al listado y está, está listado actualmente como lo teníamos al inicio de, de la instalación de WordPress, una vez que creamos esos 10 posts eh, ficticios. ¿Vale? Bueno, eh, ya para finalizar, simplemente eh, volver a, a ver lo que ya vimos. Varias veces este era el esquema, pero es este el esquema como funciona una aplicación Laravel enganchada con una con una API REST eh, de WordPress. Hago una petición desde mi navegador, esa petición eh, ataca una tabla de rutas que llama a un método de un controlador determinado. Ese controlador ataca la información en la API, la consulta o la la crea o la actualiza o la borra y a su vez pues, me devuelve eh, una vista, una vista con información o me redirige a otra página distinta. ¿vale? Puede ser distintos eh, elementos. No vimos ningún tema, no, porque tampoco tiene mayor interés de control de errores o de todo ese tipo de historias, pero tened en cuenta que siempre lo tenéis que eh, utilizar. Pues pensé, tenía una diapo... Pues la la debo borrar... Eh, para, eh, mostrar más, para tener más información. Hay tres fuentes de información, dos fuentes reales de información. Una es el Handbook de, de Lapisres, ahí tenéis todo. Y después tenéis eh, dos libros de Cal Evans. no sé si lo conocéis, es un programador americano eh, bastante conocido en el mundo PHP, no solo de WordPress, pero también hace temas en WordPress. Tiene dos libros de, de Lapisres de WordPress, eh, los encontráis en LempUp, eh, pero, eh, ahí los son de pago, pero los tiene SiteGround en su web como descarga gratuita. Vale, Son dos P son dos PDFs eh, que los tiene gratuitos, simplemente os va a, a pedir el correo vuestro correo electrónico, lo metéis y recibís. Eh, tenéis que hacerlo dos veces, recibís el enlace con esos libros. Son bastante interesantes, como tenemos, un momento, los, los voy a enseñar aquí. Uno es este. Bueno, los tengo abiertos ya aquí, de hecho. Using the WordPress eh, Res API. Este es, es bastante bien a contar, pero con, atacándolo desde otro punto de vista, lo que os acabo de contar hoy aquí. Eh, no utiliza el método de autenticación que utiliza, utiliza JWT, yo recomendaría este, este libro es previo a la incorporación en el core de todo lo que se acabó de contar de autenticación, yo sería el método que, que utilizaría directamente y después tiene este extending, que este está pensado pues, para si tenéis que hacer desarrollo, es decir, si por ejemplo este, eh, vosotros tenéis, eh, sois desarrolladores de un plugin de WordPress y queréis eh, incorporar una parte de Resapi. Vale, pues sería el que os recomendaría como fuente de información para, para poder, eh, para poder eh, saber por lo menos de dónde partir. Porque muchas veces eh, estamos bastante perdidos cuando queremos arrancar eh, todo este tipo de historias. Y la otra fuente que ya os digo, el, el handbook de la RSAPI. Y nada, el, como os había comentado... La, en jesusamiro.com tenéis este PDF eh, y ahí me tenéis mis, la forma de contactarme eh, por Twitter o por correo electrónico si necesitáis eh, contactar conmigo por lo que sea. Vale, ahora quedo ya a vuestra disposición para las preguntas que tengáis. Eh, fue un poco denso todo esto, porque sé ver código y código que a lo mejor en la Rabel hay poca gente que haya trabajado aquí, pero bueno, traté de ser lo, lo más... Eh, de tener una vista muy por encima, pero que sepáis cómo poder atacar la API-RES la y empezar a trabajar con la API-RES. Y ahora tenemos ya un, un poco de tiempo, así que podemos ver cualquier cosa que, eh, que os apetezca en particular, os contesto preguntas, lo que sea. Os quedó todo claro, no os habéis enterado de nada. Gracias. Pues bueno, tú trabajas en la Arabel, entonces tienes el y tú también, ¿no? Tienes ese punto de vista global.